Hola, qué tal, cómo está su salud Saludos, nada, gusto verte y escucharte. Creo que <coughs> tienes mucha claridad en cuanto a tu proyecto y bueno, en, en gran parte es por por la trayectoria que, que has tenido, ¿no? En el ámbito del teatro universitario. Yo creo que eso te ha permitido estar más concentrado en hacia una problemática y esto ha venido, bueno, a lo que ya has podido avanzar. Yo creo que que, que lo que presentas eh, en el video y en el documento de Word en el foro anterior hay mucho mucha información que puede ser utilizada ah, habría que, que que considerar algunas cosas, porque a, a, haces mención de la necesidad de un sistema de gestión de montajes escénicos para la universidad pero también es, hablas también del, del, este, del del festival y de la infraestructura cultural. Eh, de hecho en el título así bien. Yo creo que. Eh, ahí no hay claridad. Sobre si lo que quieres hacer es un manual. ¿no? O si lo que quieres es más bien. Sistematizar la experiencia del trabajo que has venido haciendo. Porque dependiendo el énfasis que le quieras dar. Pues es, es la estructura. ¿no? Si es un manual podría. Podría darse más. Hacia Cómo se hacen los procesos Y este Y si era sistemación de experiencias Más hacia los resultados Seguramente vas a decir No es que yo quiero los dos Bueno A lo mejor tengo una solución para eso La propuesta que Que, que, que te hago de, de Que te quiero hacer De, de cambios en, el, en la obra de, Del trabajo excepcional Es que yo creo que la parte de la introducción que planteas... ...me parece bien, este, así como está planteada... ...yo creo que, que es, es pertinente. Nada más el capítulo 1 y el capítulo 2... Lo, ...los voltearía... ...pero con algunos cambios. Por ejemplo... ...para mí el capítulo 1 tendría que ser... ...sobre producción escénica universitaria. no Esto es que digas... ...qué es la producción escénica... ...en qué consiste... ...cuáles son las características... ...en términos de la, de la universidad... ...de las universidades... ...qué elementos son diferentes en términos de la producción escénica universitaria, en infraestructura universitaria, con respecto a, a la comercial, ¿no? y, la, y, y plantear ahí como, como el elemento conceptual este, y un poco contextual de, del asunto, pero ya en términos muy genéricos. Para que en el capítulo 2 ya plantees, este marco contextual que estabas diciendo sobre el teatro universitario en Toluca pero ojo no te claves mucho en la, en la historia porque si no te va a salir una tesis o una monografía sobre el sobre el teatro en Toluca yo creo que que si has podido recolectar información guárdale y lo puedes publicar en otro eh, en otro lado no, o te sirve para otros trabajos pero para los fines de la tesis para que no te distraigas yo creo que tienes que tomar cierta información y reorganizarla Yo en este capítulo 2 Te quiero proponer al menos como Tres grandes elementos que había que considerar Uno es en términos de De, de la formación de teatro en, en Toluca, ¿no? Que retomes un poco La historia, cómo se ha venido dando A lo mejor un, un poco de los antecedentes Antes, perdón Sobre el teatro en Toluca Pero eh, que no pase de cinco Cuartillas, ¿no? O de cuatro cuartillas Porque si no lo que vamos a tener es un capítulo muy amplio, y yo creo que, que, que caemos en la tentación de, de, de, de dar mucho contexto histórico. <risa> Ojo, no digo que no sea importante, sino que para los fines de la, de la obra que se está tratando de construir, yo creo que habría que, que, que resumir. Eh, habría que trabajar también en este capitulado sobre el impacto. ¿Tú cómo ves el impacto que ha tenido la formación de en artes escénicas, ¿no? en teatro en particular, si así lo consideras, y, y terminar con una descripción de la licenciatura eh, este, que tú has mencionado en artes escénicas, se me queda. <coughs> que la describas, que digas cómo es, los procesos, los ciclos de formación y cómo dentro de esos ciclos de formación incluye que se tenga que presentar y ahí jala la parte de la problemática que estabas eh, planteando una la traducción, pero ya de una manera más contextualizada. ¿no? Si a ti te está interesando el rollo del consumo cultural vinculado a todo esto, a lo mejor aquí es donde tendría que estar un capítulo 3, donde hable propiamente de la oferta y el consumo cultural entre los universitarios en, en esos términos. ¿no? ¿Qué? Que vayas planteando como el, la, el público, quiénes son los públicos o los que están dirigidos, cuál es la oferta que está generando, es un diagnóstico preliminar que te permite crear las bases de lo que más adelante vas a estar diciendo. Eh, el siguiente capítulo, que sería el capítulo 4, ya sería propiamente es la exposición del festival que tú vas a mencionar, ¿no? O sea, cuál es la... ¿Cuál, cuál es la experiencia que se ha tenido en el festival, qué se hizo, cómo se hizo qué resultados se han tenido a partir de, de todo lo que has venido discutiendo en los capítulos anteriores y bueno, parte de lo que ya has estado compartiendo de los resultados un, cap, un siguiente capítulo que sería el capítulo 5 sería propiamente las conclusiones eh, pero en lugar de llamarle conclusiones a lo mejor podríamos ponerle como propuesta de modelo de gestión el modelo de gestión escénica ¿no? esto es a partir de todo lo ya expuesto, tratar de, de, de exponer un modelo basado en el contexto de la universidad eh, y del, de la infraestructura universitaria ¿cuál podría ser este modelo de gestión? lo que tú llamas sistema sistema de, de, de, de, de gestión este, de artes escénicas más bien habría que nombrarlo como un modelo, ¿no? Como, como una forma de organizar los procesos, los requerimientos, el, este, las necesidades, las entradas, las salidas, ¿no? A partir de, de un modelo generado desde la práctica, en este caso desde el festival. ¿Por qué terminaríamos con el modelo? Porque lo que implicaría es que anteriormente tú lo que estás explicando es el contexto, el qué hiciste, cómo lo hiciste pero en el último capítulo haría visible ¿no? la, la, este, la metodología de, de cómo se ha venido haciendo y los aprendizajes que ha tenido, pero ya de una manera organizada, que no solamente le pueda servir a tu institución, sino a cualquier otra universidad que esté trabajando ese tipo de proyectos, que pueda tomar ese modelo para poder implementarlo. Y yo creo que va muy bien eh, para esta... Eh, para este coloquio, lo interesante sería que pudieras tener la introducción y al menos dos capítulos, tú elige cuál de la información en la que ya tienes y, y, y que la puedas desarrollar tal cual, ¿no? Como si estuvieras presentándolo para poder hacer observaciones Y algunas, eh, un pequeño resumen de los otros que haga falta, ¿no? De tal que manera que sepamos de qué trata el capítulo y, y qué es la información que, que tendría y qué es la información que haga falta. Si te pones al tiro con este laboratorio, estoy seguro que al final del laboratorio ya tendrás casi el 70% de la, de, de la documentación, ¿no? Ya nomás para que termines las cosas que se tengan que terminar y y este y te puedas titular, ¿no? Bueno, por mi parte sería todo, quiero agradecerte y, este, y esperamos seguirnos bien.